Hay un dicho que al menos, un dicho que dice, hay una persona que va a un gran maestro y le pregunta, maestro, ¿cómo preparar para la muerte? El maestro dice, Aprenda cómo vivir. Este el discípulo no tiene la oportunidad de seguir preguntando y entonces ¿Cómo vivir? Y el maestro dice: Prepara para la muerte. Si sí, hueles bueno, de él, ¿no? Un cuento que de plano lo escuchas y es un círculo vicioso, ¿no? Pero realmente lo que nos está indicando es que las instrucciones básicamente son iguales. Si sabemos cómo vivir, vamos a morir bien. Y si vivimos entendiendo, preparándonos para la muerte, vamos a vivir bien. Si sabes bien hacer uno, sabes bien hacer el otro. Entonces, cómo hacer, ¿no? cómo vivir y cómo morir, y esta práctica son los poderes. y son instrucciones para la vida, cómo vivir, y e instrucciones para la muerte. Si sí, han recibido enseñanzas eh, sobre lojo en siete eh, fases, si sí, uh -huh. sí, han recibido estas enseñanzas, han recibido algunas instrucciones sobre los cinco poderes, pero hay ¿no? décadas de estas ¿no? máximas y estos fueron dos máximas entre muchos y a veces no se, no se elabora mucho los cinco poderes, pero se encuentran en esta práctica en la parte cómo cultivar, practicar lo yo en toda la vida, en la vida, no solo meditando, en toda la vida, y esta es la esencia de lo yo. usamos toda la vida, todo lo que surge lo usamos para transformar. Sí, estamos hablando de cinco poderes. Estamos hablando de poder. Poder. Fuerza. Una fuerza. Estamos dando una fuerza a nuestra práctica. Por esto creo quizás poder mejor que fortaleza. Ahora no, poder. Y necesitamos mucho poder en la práctica. Sí. En realidad, en, en la ingeniería se sabe que cuando una máquina no está muy bien construida, el, mo el motor va a necesitar más poder para trabajar. ¿No? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Los que saben de un yo piensan que es cierto. Entonces, digamos que es cierto. ¿No? Y en este momento, por la construcción del ego, de toda esta estructura que vamos cargando toda la vida no somos muy eficaces en lograr nuestras metas pues necesitamos un motor con más poder y estas prácticas son maneras para nosotros extender nuestro poder. Las prácticas son como palancas. ¿No? Tú tienes algo que quieres levantar. Tú mismo en este momento no tienes el poder, la fuerza. Pero si usas ¿no? un medio hábil, un método hábil, Aplicas ¿no? un método muy inteligente, tú lo puedes, tú puedes elevar tu bodhichita con una palanca, por ejemplo. Y estas, estos, estas prácticas son palancas para nosotros. También son métodos para quitarnos el eh, eco con palanca. Más poder que nosotros mismos podremos aplicar. A veces cuando pensamos en preparar para la muerte, lo vemos como algo muy personal, muy individual. Y es cierto que en el momento de nuestra muerte no hay nadie que nos puede ayudar. En este momento lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí. Cuando los elementos están absorbiendo, lo que tú lograste cultivar aquí, esto es lo que vas a tener. Cuando salimos, salimos de este cuerpo, somos nosotros que lo hacemos. Nadie va con nosotros. Y sí, es una experiencia radicalmente individual. Pero a la misma vez, vuestra muerte impacta a otros. Todos que perdimos un familiar o un ser querido, sabemos que la muerte de otra persona impacta, realmente impacta. Y la manera en que nuestros familiares fallecen es muy importante. Como Moja budista muchas personas me comentan de las experiencias que tienen acompañando a sus familiares o ¿no? conocidos. Si y uno es muy, muy claro para mí. Cuando tu familiar fallece en paz, tranquilamente, es mucho más fácil aceptar la pérdida. Pero las personas que vieron sus padres con miedo, con apego, no queriendo soltarlo las muertes ansiosas es muy, muy doloroso y toda la energía que desgastamos en la vida tratando de cuidar a nuestros seres queridos a nuestros hijos, a nuestros familiares todo, todo lo que queremos que estén bien una manera realmente de cuidarles es de asegurar que este tiempo que estamos aquí juntos las estamos tratando de cuidar pero si nosotros fuésemos primero todos los familiares van a seguir viviendo y durante nuestra muerte tenemos una manera de cuidarles en esta parte de su vida donde no vamos a estar con ellos y esta manera de cuidarles es de prepararnos para morir muy ¿no? pacíficamente, tranquilamente. Y todos sabemos, cuando hablan de una persona pero tenía una muerte pacífica, ya es ok, no estamos no es tan difícil aceptar, porque vemos, si tenemos un entendimiento amplio de, de los procesos de la muerte, sabemos que lo que tenía el ímpetu en este momento era bueno. Pero sí sabemos que había ansiedad, no había aferramiento, había miedo, no había apego. Pero aún sin tener este entendimiento. La cualidad de la muerte, ¿no? sabemos que tiene un impacto en las personas que sobreviven Lo tenemos, lo sabemos. Así que, si pasamos la vida pensando en los hijos, en los familiares, en los seres queridos, si así pasamos la vida, lo que pasa en la muerte va a ser el momento más significativo para impactarles en todos los años después. Y especialmente como practicantes de Dharma, poder darles el ejemplo. Y morir con dignidad, morir con claridad, morir con paz, es posible. Es posible, mira. Y se ve que es el fruto de tu práctica, que tú tienes esa sabiduría de no temer lo que te va a pasar. Tú has cultivado cualidades positivas, ¿Qué sabes que tienes contigo en este momento? La trampa es que necesitamos tener estas cualidades con nosotros, Alfred. Esto es el truco, el gancho. Y cuando las tenemos que cultivar, ahora porque este día cuando vamos a estar pasando por este proceso puede ser hoy puede ser hoy puede ser mañana no lo sabemos y esto no es una teoría y no son los casos muy extremos que la gente fallece antes de llegar a tener 80 años. No son casos extremos. Entre tus compañeros de clase 1, de clase 2, de cualquier clase, hay los que no están ahora. Y de los más jóvenes entre nosotros lo pueden decir. Y los que tienen más años también lo pueden decir. hay infantes que los que plantean que ellos ya no están, estar preparado para la muerte no es algo que podemos dejar para cuando nos jubilamos. Y somos precisamente yendo en adelante bastante rápido en un coche que no tiene revés. Revés, reversa, reversa. No tiene reversa. Vamos solo en una dirección. Y al fin de esta calle hay un precipicio y ya... Se acaba la vida, no podemos cambiar la velocidad y el coche ya empezó, ya está en camino. Si miras enfrente y te das cuenta, vives de una manera pasas el viaje, ¿no? platicando en el celular y mirando por afuera y mirando todo lo que no está dentro de ti, todo lo que hay, mirando y muy involucrado, muy involucrado en las situaciones por afuera del coche. Si nos preparamos, si no nos preparamos, esto es lo que hay. Si nos preparamos con una ímpetu adecuada, ¿no? cuando llegamos a esta precipicio nuestra bodichita nos puede elevar y llegamos al otro lado del abismo y estamos otra vez en tierra firme. Si en otro coche que no tiene reversa, que ya tiene su velocidad, es cierto, pero a menos seguimos así. Si no tenemos este ímpetu, porque no estábamos mirando enfrente, no agarramos lo que necesitábamos, ya caemos. Eso es lo que hay. Así que el tiempo para Agarrar ímpetu es ahora. Es ahora. Si el precipicio da, ¿no? cada noche que duermes o al otro lado de cada puerta, no sabemos. Y no es para tener miedo. Es para estar preparados. Y estar preparándonos para la muerte es vivir bien. Ahora, realmente no viene en el sentido de comer lo más posible porque mañana no voy a poder comer más. <risa> sino, sino realmente llenar este coche con lo que quieres tener contigo. Porque lo que está aquí contigo es lo que vas a estar cargando al otro lado. Y que en esta práctica mejor nos protege en este proceso, en este momento de la muerte. Es lo que más impregna nuestra vida con felicidad y paz. Y es bodichita, ninguna otra cosa. Esta capacidad que vamos cultivando de vivir, de vivir una vida completamente abierta a la presencia de otros. No una vida en que yo tengo mis intereses y ellos los otros, y nos sentimos amenazados por los intereses de otros. No una vida en que ya tengo suficientes problemas y no puedo no responsabilizarme para más. Ya, no. Sino una vida sin límites. En que vemos que la vida que yo vivo, en realidad, aunque sí el cuerpo va a fallecer, yo estoy viviendo en una manera muy extendida. Mi vida está tocando muchos otros. Estoy impactando a otros. Estoy conectando con otros. De manera bondadosa. Ya estoy ofreciéndome a otros. Me estoy ofreciendo. Y me estoy asegurando que el impacto que tengo mientras este coche pasa por su viaje es muy positiva. No estoy tirando basura por la ventana, ensuciando todos los entornos, verbalmente o físicamente. Sino estoy viviendo una vida muy, muy abierta y muy grande, muy vasta, que es la vida de bodichita y que voy cultivando este compromiso a largo largo alcance y en el DF esto era la traducción que usan de bodichita la actitud de largo alcance Es una traducción muy bonita. No expresa mucho, pero tampoco bodhicitta expresa mucho. Bodhi es despertar, chitta es mente, la mente de despertar. No es tampoco, uno necesita una explicación de lo que es. Y bodhicitta es la mente en que vemos que si lo reconocemos, si no lo reconocemos, Estamos íntimamente interconectados con otros. Y lo que somos o va a ser causa de daño o va a ser causa de, causa de beneficio. Continuamente. Y en qué vemos? Yo quiero ser causa de puro beneficio, pura felicidad, puro bienestar. Y sé que nos impactamos. Nuestros gestos y palabras agresivos impactan a otros. Impactan a otros, no es una teoría, se ve. Y si tenemos cierto poder personal y usamos de manera agresiva, vamos aplastando a otras personas como insectos en nuestro camino. si tenemos poder personal y lo usamos para cuidar, cuidar, cuidar podemos ser madre Teresa el poder personal uno necesita para hacer lo que ella dice, es mucho y cuando tenemos esta esta orientación de qué estoy, estoy impactando, estoy conectado, estoy recibiendo y dando, recibiendo y dando, recibiendo y dando. En este intercambio continuo con el medio ambiente, respirando, inhalando y exhalando. verbalmente inhalando y exhalando. También vemos que tenemos la capacidad de hacer mucho o hacer nada. O hacer mucho más y si vemos la magnitud de sufrimiento de otros seres, nuestra no teoría. Si por un instante tendríamos la mente omnisciente de un Buda para ver, la cantidad de sufrimiento en un instante, solo un instante, es más allá de lo que una mente egocéntrica puede concebir. Porque para nosotros, el gran sufrimiento es ¿no? que nos tuve las, las rodillas. Esto es el dolor que percibimos. Mientras, leyendo el periódico, vemos que hay gente secuestrada, descabezada, lo no leyemos. No en África, aunque sí también en África, aquí. Vas al corte. Las peleas entre los padres por los hijos, y mira a los niños entre dos padres, y es completamente común, se llama divorcio y batalla por custodia. ¿No? Y hay ejércitos de abogados que se especializan en esto, es tan común. Las enfermedades que tenemos, hay ejércitos y universidades de médicos. Y cantidades de especialidades en todas las formas de sufrimiento físico. Y somos billones y billones solo de seres humanos. Esto es el mundo en que estamos viviendo. Y cuando empezamos a ver que la causa raíz de todo esto es completamente eliminable, y vemos que no es necesario, no es necesario, no tenemos que tener un mundo con secuestro, con descabez... descabezados, decapitados. Descapa... Decapitados. decapitados, no tenemos que tener un mundo de abogados para peleas de custodia de niños, no tenemos que tener una sociedad con todas esas enfermedades que tenemos emocionales con competencia. No, no es necesario, pero en todo este esquema pones el ego y si sí es necesario, porque me toca a mí. Y vemos que si miramos bien, este ego es una ficción. Porque mi vida realmente permea. El medio ambiente, el medio ambiente me permea a mí. Y la comunidad en que estoy, yo la permeo. Y me permea a mí. Y desde este punto de vista, dedicarme a servirlas, a cuidarlas. Esta meta es de acuerdo con la realidad. Y es la visión más largo alcance y más hermosa que hay. ¿Y qué hacemos si lo que tenemos no es suficiente para la situación, generamos más? Aspiramos a generar más. Y seguimos tanto Cuando la mosópa Repoche rep tenía su infarto cerebral, estaba dando una iniciación muy importante. Terminó la iniciación durante el infarto cerebral. Durante este proceso, y era visible su palabra, cambia, todo cambia y él sigue. Porque quiso dar esto. Si iba a morir, primero que de esto. Que tengan esto. La gente necesita esto. Que lo, que lo tenga lo tenga Feliz, muy feliz. Y con esta actitud sobrevive. Todo esto que desgasta tanta energía, este así y se me pasa la ansiosidad, la nerviosidad, consume mil veces más energía que la experiencia que estamos imaginando. Es increíble. Y todo esto es algo. Lo sueltas y ya no está. Toda la nerviosidad, la ansiedad, todo este desgaste completamente no necesario de tus recursos preciados humanos, que es tu buen corazón, lo puedes ofrecer cuando el corazón no está, este puño cerrado. Y la alegría de saber que estoy viviendo como dichita. Y voy a morir como dichita. Y estas prácticas son la, nuestra manera de preparar para hacerlo. De vivir como dichita y de morir como la mejor prote protección que podemos tener durante la vida para vivir bien y durante la muerte para vivir bien, para morir bien. Y lo que nos pasa durante la muerte y donde vamos después tiene dos aspectos. Una... una son las causas cárnicas que hemos creado hasta este momento, el karma que tenemos y el otro son las condiciones. Tenemos la semilla y tenemos la tierra, el agua, el calor, las condiciones. Y si morimos con dichita estamos muriendo, muriendo, con tierra, agua y calor en los cuales solo un buen renacimiento crezca. Y si vivimos como dichita, todo lo que hacemos es virtud. Si realmente vivimos como de estamos continuamente creando más virtud y energéticamente buscando nuestras faltas para purificarlas. Pues estamos purificando lo negativo y fortaleciendo, aumentando hasta que se explota lo positivo. Pues en el momento de la muerte tenemos Todas las semillas que uno puede querer tener, positivas, para ir en buena dirección. Y tenemos estas condiciones, el ímpetu, en que lo que va a madurar solo puede ser positivo.